Abrimos el micrófono y entramos a la, a la cancha. Buen día, ¿cómo andan todos ustedes, queridos amigos y amigas de la Hora de Úrlingam? Estamos acá en la tercera temporada y en la entrega número 48 de esto que se llama Filosofía en Construcción y procedemos formalmente a saludar a nuestro querido amigo a Lucas Lucas ¿cómo andás Lucas? Bien, todo muy bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea el momento en que estén viendo, escuchando Filosofía en Construcción Sea que estén tirados en la cama, volviendo del laburo ¿no? O en un asado, entre amigos, pinta escuchar Filosofía en Construcción, entre vino y vino Y empanadas también, bueno Todo momento es bueno para filosofar, ¿o no? Todo momento es bueno para filosofar Y además... A mí me dijeron que se han armado asados para escuchar esto y que han, se, han, se han peleado después. Ha habido discusiones, empezaron discusiones filosóficas. frente uh -huh. a la Discusión filosófica con vino y parrilla de fondo. Imagínatelo. Terminaba mal, siempre, siempre termina <risa> no, mal eso. No, no, a La dice, piña. No no no, no, no, no, no, no. Dice que terminó todo bien porque al discutir eh, la parrilla estaba inmóvil. Entonces dice que uno miró para atrás y le dijo, está bien, y empezamos a comer. Así que dejemos la filosofía para después y agarremos lo importante. ¿El y, asado? Como, que el asado, obvia. No, ¿cómo, cómo va a decir eso? La, la filosofía... <risa> dijo eso, te lo juro, me lo dijeron. Yo no tengo, no te enojes con el mensajero. <risa> bueno, decía. Hegel decía que, que la filosofía siempre llegaba tarde, era como el, el búho de la lechuza de Minerva que levantaba vuelo al, al amanecer. Por eso... Pero eso llegaba después de la, de la noche. Viene la noche, pasa todo, y al final, ¿no? bueno, levanta vuelo. la. Eh, usted dirá, todo esto estaba armado. No, no, no, nosotros nunca armamos. Las cosas nos salen así espontáneas. Por eso así este sale. señor está acá. Porque usted fi se fijó cómo sacó de la galera, tipo así, con la, agarró de las dos orejas al conejo, y sacó una respuesta... Hablando de un filósofo que dijo que se parece espectacular. Decime, ¿Viste? ¿por dónde vamos a transitar en el día de hoy? Bueno, bueno vamos a ir mucho más atrás. ¿eh? No, ¿A dónde eh, vamos a y ir? Nos no vamos, no vamos un poquito a Grecia, pero en realidad irse a Grecia es como, como estar acá todo el tiempo. porque ¿Te parece? Sí, es, es, sí. ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí. Dicen que es una locura ver el Egeo, que no sabe... ¿Quién es el que se hace espejo? Si el cielo en el mar o el mar en el cielo ¿Qué sé yo? A mí no me vengas con que es lo mismo Te digo, No me vengas a vender cualquiera Pero filosóficamente Es, es, ah, es parecido Porque, sí. porque los filósofos sabes que discuten Discuten los problemas Los problemas de siempre Los problemas humanos, los problemas existenciales Entonces bueno, puede ser griego puede ser argentino puede estar claro. en pleno 2022 Ya en septiembre de 2022 y las preguntas van a seguir siendo las mismas. Una pregunta que hemos también trabajado acá, charlado en el programa, muchas veces, siempre está dando vueltas. A mí es una de mis preguntas filosóficas favoritas, que es la pregunta por la felicidad. ¿no? La verdad que siempre estamos ahí preguntándonos qué ser felices. ¿Qué es ser felices? Si es se ser ser felices ¿no? Y en relación un poquito con eso, ¿no? eh, Yo traigo ahí a Aristóteles. Lo, lo traigo de, de, de paseo por acá. A ver, en cámara cámara 5. Cámara Apareció. Dijo, me despertaron. Porque ¿quién, ¿Quién llama? Dijo a, Aristóteles a la puerta. Aparece Aristóteles, ¿no? Eh, ¿Y por qué lo traigo Aristóteles? Bueno, porque él era... El que decía que la felicidad, entre tantos otros, pero él es el que más hincapié puso en eso, que es la felicidad, es la finalidad última... De la existencia humana, ¿no? Y cuando hablamos de felicidad, entre tantas otras cosas, estamos hablando de ética. ¿no? Sabemos que, lo habremos comentado, supongo, porque tantos programas en algún momento lo habremos comentado. Quizás no, sí. la ética es esa rama de la filosofía que lo que hace es estudiar la moral, ¿no? estudiar las creencias, las costumbres que tenemos las sociedades, los seres humanos ¿no? y sobre todo sus valores. Es decir, todo eso que llamamos las preguntas por lo bueno, por lo malo, por lo correcto, por lo incorrecto. Y entre tantas de esas preguntas está la, la felicidad. Salta un tipo con un habano, con un vaso de whisky, una cadena de oro y dice, para la alquilada, ¿qué me venís a hablar? La ética. Vale. Mm. La ética, bueno, que vieron que la, la palabra ética tanto se... Lo estigmatizó se... el tipo. <risa> lo <maté. risa> Está vano, vaso de wiki, cadena de oro. Y está estigmatizada la ética también. O esa, ¿cómo? La sí. ética, ¿no? Mm. Eh, hasta. Es más, es muy interesante para nosotros. En... Vamos a decir, por poner una ficha, desde Maquiavelo, ¿no? cuando escribió el príncipe. Eh, Viste que nosotros separamos la ética de la política, ¿no? O sea, una cosa es la política. No, no, no, no digo que esté bien ¿eh? digo que nosotros lo separamos una cosa es la, la política como esto del de, ¿no? el bien común o lo público y la ética que muchas veces la ponemos como del lado de, de, de lo privado no nosotros la separamos decimos bueno el famoso no sé roban pero hacen esas cosas no entonces separamos la ética de la política eh, pero en la y sobre todo Aristóteles no la separaba es más eh, consideraba que las dos van de la mano porque sin ética no hay una buena política y sin una buena política no hay ética es más había eh, un riesgo eh, para la ética y la política porque ahora, podía sí, ser, sí. y te dejo ahí ¿no? sí, sí, sí. que los peores estu estuvieran en el gobierno o no sé los peores pero por lo menos no los mejores entonces genera todo un problema además sí eh, la política que es lo que organiza la, la vida común no se basa en fuertes principios éticos se nos desarma la convivencia ¿no? entonces esto no, lo, no es que sea el, el tema de hoy pero forma parte de eh, un gran libro una gran obra de, de Aristóteles que es la ética nicómaco o ética nicomaquea donde podemos decir es uno de los primeros tratados de filosofía griega occidental sobre la ética, ¿no? Eh, si bien la ética aparecía con Sócrates, claramente se lo considera como el padre de la ética, si bien aparece en Platón también, eh, en, en los diálogos platónicos, con Aristóteles la ética se sistematiza, ¿no? Se la plantea como una... A ver, de, de forma organizada, ¿no? a, a, a través de, de, de un método con elementos que se interrelacionan, ¿no? Se crea un sistema ético, ¿no? En todo ese sistema ético, justamente, eh, la ética y la política van de la mano. En cierta manera, la política es a lo público lo que la ética es a lo individual. ¿no? Y, y la política es la, la arquitectónica de, de la polis, es la base sobre la cual se sostiene la polis. Y eso necesariamente es ético. ¿no? Eh, yo lo que quería decir sí, que perdón, era... te, te reje. No, no, no, porque <risa> está, está dentro de eso. Él, él habló de Maquiavelo y después habla de Aristóteles y habla de Sócrates. Y eh, a Maquiavelo, eh, yo lo pensé el otro día, porque a veces pienso, este, dije, pensar que Maquiavelo no conoció la democracia. Eh, porque era más de bien de la Edad Media, dando vueltas. Sí, el acento, lado, es la... la sí, no vivía. No, no, no vivía en democracia. No vivía Entonces, en la... la cuestión es que muchos políticos, ah. cuando salen a la tele y hablan, o filósofos, o tipos que asesoran en temas diversos en la política, de repente te tiran un Maquiavelo. sí, qué raro que me hablen de un tipo que cuyos valores no eran democráticos y que no se había creado dentro de la democracia. Qué paradoja que los griegos, que están mucho más para atrás que él en el tiempo, que están casi en el principio de la filosofía, por decirlo muy resumidamente, eh, muestra por qué los griegos sí se encaminaron hacia la democracia. ¿No es cierto? Sí, sí, es sí. una paradoja del tiempo, es decir, los que están atrás, es decir, se supone menos evolucionados, eh, eh, llegaron a la, a la democracia, pasan mil años, ponele, y aparece este hombre Maquiavelo y dice cosas que se utilizan hoy en día en la modernidad, entre comillas, uh -huh. pero resulta que este hombre Maquiavelo eh, es un tipo que no está hablando dentro ni del Estado de Derecho, ni de la República, ni está hablando de la democracia, está hablando... Para tipos que tenían el poder absoluto. Sí, a ver... Eh, Digo yo, es una paradoja, ¿no? Es una paradoja, sí. Podemos decir que es una paradoja. En cierta forma es, es lo, lo común. Nosotros tenemos como por una visión muy, muy lineal de cómo son las cosas. Entonces queremos que todo a, a, avanza hacia cierto lugar. Y, no y la cierto. realidad es que la, la historia, si por lo menos sea uno cíclica por lo menos es discontinua, ¿no? Hay mo diferentes momentos. Uno también puede agarrar a Aristóteles, sacar un montón de cosas de contexto, o, y, y, o tomar ciertas ideas que son totalmente, además, puede ser atrasadas para su propia época, ¿no? Eh, o que por lo menos en, en, en su época habían otras miradas, como, como si hablamos de la esclavitud, del trato de la mujer, y donde Aristóteles claro. es muy... Eh, anti-igualitario ¿no? y uno puede encontrar filósofos en su época que tenían una visión de mayor igualdad ¿no? y bueno y, y, incluso hoy en día uno puede hablar que no sé un epicuro si se quiere en el fondo es más democrático que eh, el, el tipo que votaste en las elecciones claro. por decir así ¿no? es decir, la, la historia siempre es, sí, sí, sí, es sí, continúa los sistemas de pensamiento también uh -huh. Sigamos por donde ibas, por el libro que querías hablar sí. y lo que estamos, yo para no desviarte más, porque si no. No, no, igual, yo me desvié solo, ¿eh? Yo sí, ya sí. A, a, arranqué hablando de la felicidad y eh, hice un. Está bien. Hice un caminito, yo me yo ya me desvié. Yo me quedé quieto ah. en la rama, porque dije, si no, lo voy a empujar a que nos vayamos no. por las ramas. <risas> eh, fácil yo me, me, me autodesvié rápidamente de lo que tenía pensado hace cinco minutos, ah. así que así, así. Bueno. Así estoy, así estoy. Yo soy culpable de eso. No, no, para nada. Me mandé yo sí, solo. Yo, más, yo, yo, dije, por dije, no, no, dejá que, que me, desvío, me desvío, yo, dije. Dejá que me desvío yo claro. solo. No tenés No, para ahí, lo, eso. Lo, lo, lo quería destacar en realidad, sí. eh, porque a, a ver, es, eh, esta visión que tenía la, la o, cosmovisión griega, donde generalmente lo que es, se buscaba era la o se pensaba en la armonía entre el plano del individual y de lo colectivo. ¿no? Por eso digo, es algo totalmente antimoderno. El, el individuo no es el individuo, ¿no? sino que hay una visión eh, donde el, el ser humano se considera como integrante del cosmos ¿no? y la cuestión de la obediencia hacia las leyes de la naturaleza están acentuadas. Y, y en ese contexto planteaba esto, ¿no? de lo que en mi microcosmos ¿no? en, en mi interior lo que me lleva a eh, lo, lo bueno, lo bello lo feliz ¿no? es lo mismo que a nivel colectivo puede llevar a la polis a la ciudad pensaba en polis eh, la lleva hacia la, la vida virtuosa y hacia el, el vivir bien Para eso está claro. esta, esta palabra de vivir bien que uno la, la encuentra eh, hoy en día la encuentra, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia. ¿no? Estaba pensando en es, eso. Estaba pensando en eso, sí. Eh, porque aparece la, la, la, la eudaumonía, que era la, la palabra griega, eh, que tiene que ver con la felicidad y relacionada con el vivir bien, con el vivir Toda, bien la, colectivamente. Región, toda la región andina habla de, del vivir bien, pero que uno tiene... Como reflejo en el oído, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí, por eso. Por eso también lo, lo quería traer en la, la ensalada de esto que, bien, la, que hablábamos pero... de las continuidades y discontinuidades, ¿no? Entonces, el, el, el vivir bien aparece justamente eh, pensado en el plano individual y en el colectivo y, y van de la mano. Entonces, a lo que eh, a nivel individual es la felicidad, la felicidad en términos de una ciudad feliz es, el, es la vida buena, ¿no? Que sería como el, el máximo ideal. Y todo digo forma parte básicamente de, de una concepción de, de, de la ética ¿no? que se suele clasificar ¿no? como éticas materiales o éticas de bienes, ¿no? donde se plantea que el ser humano, por su condición de ser humano, por su naturaleza, ¿no? eh, tiende o actúa ¿no? en búsqueda de ciertos bienes y para cumplir como ciertas finalidades, ¿no? y el bien mayor y la finalidad mayor es esto de ser la, final, eh, la felicidad. Porque como si uno juega con esa pregunta de para qué hacemos las cosas, ¿no? eh, y yo digo, bueno, ¿para qué hacemos este programa? ¿Para qué hacemos este programa? Es lo que yo, es lo que yo me pregunto es lo que, todos es, los días. Es lo Ajá. que nos, nos preguntan la, la gente. La dice, ¿para qué haces eso? Bueno. Vos me puede dar muchas respuestas. Eh, Imagínate, querido, para ser millonaria. Yo, alguien nos diría: son unos tontos. Dice: se están equivocando bueno. el camino. Porque para ser millonario, hoy en día tenés que vender lo que no hay. Por ejemplo, figuritas del mundial. Bueno, ¿para qué, qué, para qué queremos eh, las figuritas <risa> del mundial y para qué queremos llenar el álbum del mundial? Eh, no, es una, una actitud media aniñada que ahora se esparció. En otras generaciones. Bueno, y ¿Para qué necesitamos esas actitudes, eh, esas vueltas qué, qué? a la niñez? ¿no? Y porque yo me pro, siempre de chiquitito como me gusta el fútbol me proyecté en alguno de sus jugadores y me bueno. hubiera gustado ser Mbappé o ser Messi, eh, qué sé yo, ser no. el pistolero. Y bueno, para qué. Bueno, me, me gusta más ser, ser el pistolero. Ven, Mbappé. Eh. <ríe> tocar así como un rey la pelota. <ríe> bueno, ¿y, y, y para qué queremos ser eso. Bueno, digamos. Eh, pa ¿Para qué queremos disfrutar o eh, triunfar o obtener éxito o mm, vivir de la mejor manera posible? Bueno, para... yo porque soy ansioso y algo tengo que hacer. No sé si voy a ser feliz, pero bueno. mi felicidad es eh, eh, eliminar o alejar la ansiedad que tengo. Bueno, estoy diciendo la verdad. Está muy bien. ¿Para qué queremos alejar la ansiedad? Para ser, ser felices, pongamos, para no estar mal. Eh. Como decían, saltando no a, a los epicúreos, cuando no sentís dolor, bueno, estás sintiendo placer. Así que Cuando no te sentís ansioso, estás sintiendo placer. Qué bueno. A menos que estés teniendo otro dolor, ¿no? Sí, y acá no... La, la felicidad nuestra, porque también hay que declararla, ¿no? Vamos a declararla. Vamos a declararla y como si tuviera un vaso, brindo con él. Es lo que es, le digo a él y le digo a Andrea... Le digo a Pablo Ambrosetti, le digo a Waldo Luna, a todos los que participan. Nosotros estamos plantando semillas en la hora de hurlingham Desde hace años que plantamos semillas, que son semillas como si tuviera un cartelito que dice libertad de expresión. Otro cartelito que dice eh, horizontalidad. Otro cartelito que, que dice, eh, plantamos otras semillas que dicen eh, no a la discriminación, sí a la inclusión. Y todo eso nos hace felices, porque sabemos que eso brota. Eso brota. La, la metáfora del, del florecimiento, sí, también. ¿Te, ¿Te, también gustó? Esa pinta, ¿Te gustó eso? Esa, también esas metáforas. Me encanta esto de, de, de pensar el florecimiento ¿no? como eh, no sé, una realización, como una plenitud, como llegar a aquello que nos hace bien podemos decirlo así y hace bien a los demás ¿no? obviamente son semillas colectivas sí, no sí son semillas colectivas que uno siente que el que la hace eh, sería muy simplista que explique uno se siente bien simplemente por hacerlo porque es una cuestión después podrás darle definición porque mira qué casualidad son valores este, son valores éticos valores que están, eh, como, como dijo alguien del otro lado del río de la Plata, si no hay amor, no hay nada, este, eso básicamente, y en esto es lo mismo, es decir, si no hay dolor, es que estás disfrutando. Y son esos dos caminos de enseñanza, puedes aprender la cosa con amor o puedes aprender la cosa con dolor, usted elige, opciones tiene. Recomendamos no elegir el camino del dolor, uh -huh. lo recomendamos, lo sugerimos. Mire, ni siquiera se lo ordenamos Usted tiene que elegir Lo seguimos escuchando acá este gran, gran, gran amigo Bueno, entonces teníamos esta, esta cuestión Queremos las figuritas del mundial Queremos, como tantas otras cosas Para llegar a, a sentirnos, a ser felices El problema, por supuesto Bueno, Aristóteles habla de, de, de la felicidad como eso que es un poco hasta lo que tenemos en el sentido común, ¿no? la, la sensación de realización, ¿no? De, de satisfacción, de, de plenitud, ¿no? Pero que él identifica que esa plenitud se produce cuando actuamos de la manera más propia, ¿no? Eh, según nuestra naturaleza. Es decir, como Aristóteles piensa que, que el ser humano es un animal racional, ¿no? y que lo que nos diferencia del resto de los animales es eh, el, el pensamiento, ¿no? entonces la felicidad lo que hace es justamente, como desarrollar el potencial, elevar nuestra facultad superior, que es la razón. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nos preguntamos qué es la felicidad, uno... Encuentra más fácil el consenso en definirla, pero es más difícil encontrar el consenso de cómo alcanzarla. Y entonces él va a plantear como, tres, tres caminos. Fíjese en su casa, por cuál anda. <ríe> fíjese, a ver, a ver fíjese qué dice. Su casa. Yo también voy a tomar nota, a ver qué ¿no? dice. Primero, el, el, el primer camino, la primera concepción de la vida buena es eh, la, la vida de los placeres. ¿no? O sea. Eh, la, la vida de las satisfacciones inmediatas, eh, continuas, constantes, ¿no? Físicas, materiales, también culturales, lo que, todas esas cosas que, que vamos consumiendo por, por la vida. pero un poquito. Sí. Mire que pueden haber menores alrededor de usted. No verbalice lo que siente. Guárdeselo para usted. Le ah, digo por, por la duda por, que pueden haber chicos y empieza a decir, ¡Ah, oh, a mí me gusta! Por supuesto, por supuesto. Pero, digamos, <risa> es... Es, es la vía, la, la vía, anoté, la, la la vía primera, de los, los placeres, la ¿no? La primera, ya la anoté, la tengo en Voy a decepcionar usted que está escuchando y dice, sí, yo estoy en esta decir? vía y vengo re bien. Y el, es el que Aristóteles dice? que, en realidad, el que anda por ese camino va a andar equivocado, podemos decirlo. Lo, lo lamento. Pero bueno... Porque en realidad eh, la, la suma, la adquisición de, de placeres, sí es un bien, pero es un bien efímero que generalmente cuando nos concentramos en, en, en la búsqueda de, de esos bienes, a, la, a, a mediano plazo, a largo plazo, las consecuencias son peores. Muchas veces eh, involucran un gran dolor, un mayor dolor, y entonces... Quedarse solamente con el, el, el placer, ¿no? que además eh, muchas veces nos, nos arrastramos, por decirlo así, hacia placeres incorrectos o no tan beneficiosos. No puede ser. No, puede, no, es, no es el mejor camino a la felicidad. Mire, no sé usted, a mí ya me pinchó el globo, te sigo escuchando. Ya, ya me así que si el usted globo. está en ese Entonces camino... Segundo... Mm. Bueno, es un problema. Eh, el segundo camino... A ver. ¿no? Que es el... Si tenemos uh, una opción ahí. Ten tenemos una opción, yo creo que, que, que andamos medio por ahí. Mm -hmm. eh, él habla de la, la vida activa o de, de la vida social, ¿no? eh, en donde lo que nos produce felicidad es, por, por decirlo así, eh, el cumplimiento de, la, de las virtudes sociales, el llevar una vida buena, donde somos reconocidos por los demás, donde tenemos una... Función activa en, en, claro. en la sociedad, a, aportamos cosas positivas, bueno. donde aparecen los honores, el, el reconocimiento, los, la generosidad, la amabilidad. Bueno, también, <risa> ¿no? También. Que tiene que ver con la vida política, donde eh, la clave está la, en la relación con los demás eh, y con incluso la, la amistad como un gran factor de fundamental porque es, es la, la vida social. ¿no? donde justamente lo que nos hace felices es el, el, el compartir, el, el sentir comunitario, ¿no? el formar parte de la polis y tener un, eh, un, una participación positiva en ella. Que dice Aristóteles y por eso digo esta, ya ahí no está tan mal porque no, no está tan mal porque en realidad es tranqui es, no puede tener una vida moderadamente feliz por ese lado yo, es más, yo diría que es más o menos la, la, la felicidad a la que aspira mucha gente. Por no, sé así. Si no, no sé si mezclaría la amistad con la cuestión política, pero eso es otra cosa. Eh, bueno, lo, lo discutimos, lo discutimos en otro programa. Te tiro así el tac. A habría, habría que. Un revés. Habría así. que ver de qué, de qué tipo de amistad estamos hablando. Claro. No, no del amiguismo, sino de, de, de la verdadera amistad. Había. Perdón, mira, voy a pegar, dale, dale. cualquier lado. Hay un cuplé de, de Cayola Cabra del año 2019, me parece. Entre el 17 y el 19, vamos a ponerle. Bueno, me parece que en el, el, cayó el 2019, la cabra ¿eh? es una, es una, una mujer de, de uruguaya montevideana. Muy, muy divertida, muy original. ¿Y qué dice? Bueno, y habla. Y habla, habla hace un cumple sobre la amistad Un espectáculo muy lindo que tiene Y habla de De la amistad y del amiguismo Y bueno, habla de Del de amiguismo, una amistad Políticamente interesada, ¿no? Y bueno, hay crítica Vuelvo al tema, ¿no? Pero digamos, esta forma de vida Que es un poco la que Podemos decir que La mayoría de las personas tenemos En, en, en cierta manera en el horizonte Es una vida que nos da felicidad que también nos, nos da placer, y donde podemos vivir moderadamente bien. O sea, que si uno está en ese estado, está bien. Pero Aristóteles le, le va a dar un. Te encuentra siempre le encuentra una, el pelo una, el bueno. una vuelta más. ¿no? Es decir, como mm. es una vida buena, pero no es la vida superior, la mejor forma de vida o la vida perfecta. Porque eso se da reserva ¿no? a lo que él llama la vida contemplativa. Ahí ya se las pudrí, se las pudrí mal a todos. ¿no? La vida contemplativa. Claro, y salta alguien y le dice a otro miembro de la familia, yo que me estoy cuidando de no poner sexo no, ni no, género, no. le dicen, ves, eso es lo que haces vos todo el día, estás en situación contemplativa y no trabajás, y no haces esto ni lo otro. No, no, no, no no vamos. A... Este, después nos hacen, nos hacen fama de ociosos. ¿no? Claro. A, a, a los filósofos. No, pero... no, no, no hablé de los filósofos. Ah, bueno, no te pero... hagas cargo, no te no, hagas cargo. Me... Yo no hablé me de los filósofos. cargo porque no. Bueno, no, no, no. Hablé filósofos. de una situación familiar donde alguien acusa a alguien dentro de un ámbito familiar. Por eso no puse género. Claro. Lo hice está bien, está bien. Bueno, decía, la, perdón, ¿no? así, Ojo. a la vida contemplativa. La vida la vida activa, la, la vida política, se basa fundamentalmente en el ejercicio de las virtudes, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Está ¿no? bien. Pero lo que dice Aristóteles es que hay todavía un, un paso más adelante, ¿no? un, un plazo donde desarrollamos al máximo ¿no? nuestra capacidad racional, que es la vida contemplativa. Y acá cuando él está hablando de contemplación, bueno, está hablando del pensamiento. ¿no? Es la vida eh, que él dice no se busca ¿no? Eh, para digamos, para otra finalidad, sino que es un fin en sí mismo. ¿no? Es el pensamiento vuelto sobre sí, pensando en sí, temas como la vida, la muerte, el conocimiento. O ver un cuadro. O, o ver y admirar un cuadro simplemente. Y, y, y, meditar sobre, y meditar, claro, o leer un libro y no también, este, por supuesto. Por eso, pueden haber no solamente que esté haciendo... Om", ¿no? no, no, no. Pero, digamos, eh, contemplación, uno lo, lo puede asociar con, con lo, lo, lo meditativo, con la, la meditación. ¿no? Mil bromas se pueden hacer se sobre la bueno sí. Pero, digamos se refiere justamente a, a una vida basada en el pensamiento, ¿no? Cuando estamos eh, contemplando, a, analizando profundamente, eh, pensando, buscando sí. la, la esencia de un tema, de un problema, de esos grandes temas universales de la filosofía, y entonces toda nuestra razón está 100% dedicada a eso. Obviamente es, como la, la, es la vida más difícil... Es la vida de los sabios, ¿no? de los filósofos. Es eh, una vida que, uno no somos seres humanos, eh, no estamos en el 100% del tiempo contemplando nada. Tenemos otras distracciones. Tenemos que comer, tenemos que ir al baño, tenemos que, diría, trabajar. Bueno, probablemente los que se dedican 100% de esa vida no trabajen mucho. Habría que ver cuál es el límite de la contemplación. Habría por que buscar en ejemplos, estudio. sí. por sí, estos sí. ejemplos que yo estuve dando, por lo cual para mí, eh, yo he visto gente que de repente se pone a mirar un cuadro. Aprendí un milímetro y por de esta persona. Un, y un entonces rat... veía cosas, yo le pedía que me explicara sí. qué veía en serio, mm. este, en un cuadro que era eh, un cubismo, una cosa así. Mm. Entonces ella veía, esta persona veía tensiones y veía cosas. Y, este, y estaba pensando sobre cómo estaba y la elección de los colores y que todo eso a ella le inspiraba. Y así como veía otras cosas, entonces yo me acordé de eso está contemplando. O cuando alguien se mete en la lectura también, que se mete en profundidad en la lectura. O cuando estás escuchando música, hay gente que se pone a escuchar eh, cualquier tipo de música, la que más te guste, y entonces la persona se relaja y también tiene una situación introspectiva mientras escucha música mientras lee un libro mientras este, está mirando un cuadro o mientras está leyendo qué sé yo la torá o la biblia o este, el corán Exacta lo que fuera. exactamente Obviamente hay actividades Estuve que bien ahí perfecto profesor. hay actividades que nos pueden llevar a esa contemplación también puede escuchar y de música que en cambio nos como nos incitan a la actividad y a, al movimiento y entonces se pierde ese efecto. ¿no? Puede sí, decir que no podés contemplar si estás escuchando Los Palmeras, por ejemplo. Y se, com <risa> se, se, complica, se complica mucho. uno. Pero Los Palmeras, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, ¿lo escuchaste? Está sí, bueno. sí, lo Eso escuché. Yo no digo que sea malo, eh, pero Dios, no me, no me yo, pongan en esa. Mire, para que escuche filosofía, yo hago bromas, claro. pero en el fondo. Pero claro, yo no, no, no me pongo en osa porque tampoco... Es, ni se te ocurra, ni se me ocurra a Federico que es fanático. Pero de... ni se me ocurre, y además, eh, tampoco estoy de acuerdo con ponerme en esa. Digo, estoy dando acá la, la mirada, de la, el la, mirada no la, la ética de Aristóteles. Pero, digamos, eh, para poder como concentrarse en lo introspectivo, en lo meditativo, en, en el interior, hay cosas que justamente nos llevan a la actividad. Bueno, él dice que esa vida está como, de hecho, está como eso es lo reservada, más es lo más, es lo más. Pero antes de, antes de eso, porque obviamente él eh, no es, no es, no es iluso, sabe que no todos sean como a ese, a esa cima, ¿no? Entonces o sea, el, el segundo estilo de vida, ¿no? que es el, el, la vida política, aparece un, una idea fundamental, que es la de la virtud. Y cuando Aristóteles habla de la virtud, ¿De ojo, habla? claro, ojo, porque la, la virtud, es, virtud es una palabra que está muy cargada de, de moralina y de religión y de claro. catolicismo. Y, y depende entonces... de quién. Claro, pero digamos, entonces está muy sobrecargada, ¿no? Pero básicamente él, él plantea la, la virtud no como una acción, ¿no? Sino como eh, una predisposición, un hábito. Dice, ¿no? la, la virtud es un hábito. ¿no? Es más, eh, famosa frase, una golondrina no hace verano, la escribió Aristóteles. O ah, sea, sí. Sí, sí, sí. Él, él, él la dice, una golondrina no hace verano, ¿no? Sino que la virtud es justamente... No está uh, en YouTube, ¿no? Grabada por él, ¿no? <risa> con orquesta <y> de <risa> Con orquesta de Santa, de, Santa de, Fe. <risa> eh, eh, eh, Lo distrae. Yo al medir, profe. Yo no, soy peor sal, sal, que los sal, sal, alumnos adolescentes. Sal, la, la, la soy Santa peor fe. que los alumnos adolescentes que él tiene. Yo soy peor. <risa> no, no te <risa> crees. No te no, creas. Creas, no. no lo vas a superar. Jamás, jamás. <risa> eh, no. Me refiero a que la, la virtud no es una acción aislada, sino que es una predisposición, una, una conducta habituada, ¿no? Donde justamente elegimos, ¿no? Elegimos. Lo bueno. Elegimos lo correcto. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Porque esa es la, la, la pregunta. Bueno, eh, en, en primer lugar, la facultad del ser humano, que justamente identifica ¿no? eh, la, la virtud es la razón, que tiene que gobernar, así como el capitán de un barco, no al resto del cuerpo ¿no? y a, a sus deseos y apetitos impulsos, y justamente llevarlos por el camino de, de la virtud, que no es un camino fácil, que no es un camino sencillo, que justamente él lo tiene muy claro, que por eso habla de, eh, de, del hábito fundamental, el hábito, la disciplina, ¿no? él, él, él habla de la disciplina, eh, sabe que uno no, no hace lo correcto por impulso, sino que lo hace porque lo, lo, lo pensó, lo analizó, lo reflexionó, lo deliberó, él, él habla de la deliberación, y porque pudo justamente encontrar ¿no? el, ese camino, pero él define la virtud y da toda una clasificación de las virtudes que no, tampoco vamos a desarrollar con tanto detalle, por ahí otro día, hoy estamos con el tiempo así, pero que él la plantea ¿no? desde lo que él llama el, el término medio, que tiene que ver con la noción de equilibrio. Un equilibrio o una moderación que no es, eh, a ver, que a veces en, en cada individuo es un poco diferente porque eh, los cuerpos, los impulsos son diferentes, ¿no? pero que apunta justamente a lo que él llama la búsqueda de, de, del, del intermedio, del término medio, entre los extremos. Y, a ver, te, te, te lo pongo así con, con un ejemplo. A ver. entonces Te lo pongo con, con cualquier, cualquier ejemplo, ¿no? Podemos decir, ¿no? ¿Qué es la valentía? El esto dice, bueno, la valentía es un término medio. ¿no? Es decir, una persona valiente es una persona que ha logrado equilibrarse y encontrar el término medio entre dos vicios, que son disposiciones de, de ánimo, de, de, de acción, equivocadas ¿no? negativas ¿no? un término medio entre lo que es la cobardía ¿no? lógicamente y que ahí sería el defecto, sería la falta de valentía y el otro extremo que es por exceso que es la temeridad o sea, estaba pensando bueno, eso, el temerario o sea, y el cobarde el temerario y el cobarde no, bueno, el punto intermedio, ¿no? justamente ese equilibrio ese equilibrio que no está dado porque él se le ocurre, sino que lo, lo, lo encuentra en la naturaleza racional del ser humano, es justamente la valentía como virtud ¿por qué la, la, la valentía es una virtud? bueno, porque nos, eh, a ver, nos, nos estimula, nos lleva hacia lo bueno, nos, nos lleva hacia lo correcto, nos lleva hacia lo bello nos lleva hacia la felicidad sin valentía no puedes ser feliz, por ejemplo. Si sos un cobarde, no vas a ser feliz nunca. Si sos un temerario, tampoco porque más rápidamente vas a infringir algún gran dolor. ¿no? Entonces, él va... Dependiendo a veces los escritos, bueno, van apareciendo algunas virtudes, uno podría clasificar como 12... Grandes virtudes éticas eh, que, que plantea Aristóteles ¿no? respecto de eh, diferentes a, a, eh, digamos, a, a, afectos, estados de ánimo, situaciones, ¿no? pero que todas justamente buscan esto: ¿no? e encontrar el equilibrio, es, es el camino recto. ¿no? Eh, si te ves, saliendo como de, de ese ejemplo, algo. O sea, va más sencillo, si uno dice bueno, eh, una alimentación sana ¿no? que es medio una, un tema de debate pero, digo, ¿qué es una alimentación sana? bueno por el, podemos decirlo así como una especie de término medio también no obviamente una persona que no come o no se alimenta no está comiendo sanamente, y una persona que come absolutamente cualquier cosa desaforadamente, desmesuradamente sin medida, tampoco ¿no? Entonces, también ahí eh, la alimentación sana, como quiera que no vamos a discutir, igual, pues no soy nutricionista y es otro debate, pero digamos, sería justamente ese término medio, ese equilibrio. Entonces, toda la, la ética aristotélica, sobre todo la, la, la gruesa, ¿no? la importante, la que tiene que ver con la vida social, ¿no? apunta a esa necesidad de, de equilibrio que es algo que depende de, de una virtud también muy, muy importante o como sea la virtud fundamental que es la prudencia ¿no? también una persona prudente es una persona que eh, no actúa digamos de, por impulso inmediato sino que analiza las cosas las delibera las piensa las reflexiona que toma decisiones en torno a las acciones bien analizadas pero que, digamos, tampoco podemos decir es una persona que se queda solo en el plano del análisis. Por decir, se queda pensando, pensando, pensando en qué tiene que hacer, pero no lo hace, ¿no? Exacto, estaba pensando así, en la en que, acción. Que, claro, porque justamente la, la ética tiene que ver con, con la acción, ¿no? eh, con lo que los griegos llamaban la práctica, que es justamente la acción ética, y que ellos separaban... Eh, de hecho la, la praxis de lo que llaman la poesía que es la, la acción a ver, la, la acción material no la acción material en el sentido de construir algo Entonces nosotros le decimos lo práctico a la de, de, de, no sé, de cocinar a cualquier a cualquier otra cosa claro. bueno, eso separaba entre la acción práctica mm. que tiene que ver con algo útil con algo que, que se hace ¿no? eh, y eh, con las manos, con la parte del cuerpo y la, la praxis que es la acción ética, la que depende de la virtud o puede caer en el vicio eh, juzgamos como buena como mala y al mismo tiempo nos conecta con nosotros, ¿no? Bueno, toda la, la ética de Aristóteles está justamente tenida sobre esta posición fundamental del término medio, que obviamente es lo más difícil de alcanzar porque ahí es donde eh, es necesaria que, que la, la razón, el pensamiento sepa orientarnos, ¿no? a buscar justamente ese equilibrio o esa moderación o ese término medio que en cada persona incluso puede diferenciarse, no, no sustancialmente, pero sí diferenciarse un poco, uh -huh. y que tiene que ver justamente con lo que él consideraba ¿no? eh, la guía hacia la buena vida se entiende no o se sí, se entiende se, entiende, se entiende perfectamente. perfectamente y hay algo que lo dejo ahí como para, para el cierre ya porque eh, la verdad que me tengo que ir a ah, me tengo que ir a una escuela <ríe> eh, la, la vida tiene no puedo que, ejercer vida contemplativa claro, tengo que ejercer vida activa tiene que ir a, a cumplir con uno de esos valores que es este eh, estar donde lo, lo donde el pacto claro. que, que lo iban a encontrar Sí lo necesitaba. Exactamente, ¿no? pero además la cuestión es, es esta, ¿no? Quería como cerrar con, con eso, pero eh, lo clave, para mí, una de las cosas sí. claves que él la, la plantea muy, muy, muy claramente y que hoy en día hay muchos filósofos que siguen manteniendo ¿no? todo, este, todo este esquema de la, lo que se llama la ética de las virtudes. Un aristotélico muy, muy famoso que se llama. Eh, Macantir, no McEntire sería la pronunciación mejor, pero que, eh, digamos, toma renovando la clasificación de virtudes, porque algunas incluso, quedan por ahí un poco ¿no? descontextualizadas, ¿no? pero sí. que siguen pensando la, la clave de la acción ética como el ejercicio de la razón y, sobre todo, como el hábito, porque para eso para mí es lo, lo fundamental. Sabe que una acción buena no es una acción individual. Una acción buena, una acción correcta, una acción que nos acerca a la felicidad tiene que ver con una acción continua, repetida, ¿no? Que se, de tanto hacerla ¿no? y, y, de, y de tanto obrar, como vemos, se transforma en una especie de segunda naturaleza. que Es básicamente la educación, ¿no? La, la educación, pero, para esto también, obviamente, la educación del ser humano era fundamental. Es justamente permitir, ¿no? Eh, eh, adquirir árbitros. Ah, ah, bueno, hábitos, sí, hábitos y árbitros necesarios para ordenar nuestra acción y nuestra vida hacia nuestro fin ¿no? último. Así que, bueno, lo de la. Muy interesante. De hecho, podemos concluir con ahí. Por ahí pensar. Muy bueno, juegue juegue eh. en su casa pensando en qué, en qué de, de las tres vías está: no la del placer, la. La, la vía social, política y, y de la virtud y la, la vida contemplativa. Que obviamente la vida contemplativa incluye esas virtudes, pero eh, le, le, le agrega o le suma, si se quiere, ¿no? Eh, el pensamiento puro. Pues, que por ahí es o, o más discutible, ¿no? Para muchas personas todo eso. O como que. Igual todas las, pero, per todas las personas pero, tienen su momento. Tienen su momento, pero eh, la, la, la clave está eh, ahí en el medio, ¿no? por eso traíamos la ética de, de la virtud de Aristóteles y cómo busca la manera de, de, de, de pensar la felicidad, pero no como una cuestión obviamente subjetiva y cada uno hace lo que se le canta y punto, sino justamente eh, en base a lo que él entiende por naturaleza humana, por lo que nos hace ser humanos, qué cosas son las que nos llevan a eh, la, la vida buena, ¿no? Así que piense o juega eso cuando diga, bueno, estoy haciendo algo bueno, algo malo, piense en esto, a ver cuál sería el término medio, cuál sería el extremo, porque por ahí es interesante ver que muchas veces creemos que estamos haciendo, ¿no? Eh, lo más moderado, estamos equilibrados, o estamos, y... Nos estamos yendo por la tangente, ¿no? Nos estamos yendo al pasto, Nos estamos dicen. yendo al pasto. Eh, estaba pensando recién que en realidad eh, algunos pueden decir, no, eso no voy a escuchar. No, no, no, porque de repente la gente vive en la inmediatez y quiere las cosas inmediatas y no va a conseguir inmediatez ni para lo bueno ni para lo malo. Es no. decir, porque la verdad que se construyen los dos caminos, podés construir un camino para hacer cosas piolas y también podés construir un camino para hacer cosas absolutamente negativas antivalores y demás entonces eh, yo pensaba no hay nada que sea absoluto es decir, no podés estar todo el día no vas a estar, porque el ser humano no va a estar todo el día en la contemplación tampoco va a estar todo el día en, lo, en los placeres atiborrados tampoco va a estar todo el día pensando en lo, en lo público pero sí podés Ir colaborando con vos mismo y con lo que te rodean, si lo haces en tu familia también, en la construcción permanente y sin cesar de un camino que te lleve a la felicidad. Y vos sabés que, como mencionó mi viejo hace años atrás, me dijo, mira, fiesta de una sola persona no existe. No existe. Tiene que haber más. Tiene que haber más gente disfrutando y vos en el medio y entre todas esas personas que vos quieras, inclusive las que, las que no conozcas también. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás construyendo alrededor tuyo? Eh, y eso que estás construyendo, eh, ¿en qué cosas andas bien y qué faltantes tenés? Porque es, también es como construir una pared, uy, por ahí tengo un montón de ladrillo pero no tengo cemento, tengo cemento, pero no tengo arena, tengo, ce tengo cemento, tengo arena, no tengo ladrillo Estamos en una construcción permanente y te agradezco, bueno, Lucas. Gracias, le hacemos honor al, al, al nombre del programa, Filosofía en Construcción. Filosofía en Construcción. Gente, nos vemos la semana, la semana que viene, cortamos aquí, así el señor se puede, puede volver al colegio. Saluda a tu gente y cortamos. Bueno, muchas gracias, Marce. acompañar siempre el espacio no, y a favor. todos, todas, todos ustedes que están... Ahí firme junto a la, a la filosofía y construyendo algo nuevo, que eso es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Así que nos vamos para volver y mucha suerte y hasta el próximo programa, el 49. El 49, en el 50 tenemos que descorchar, hacer alguna cosa. El así? asado. El, el asado. El... ¡Oh, Dios! <risa> Tengo un asado. Asado en, en vivo. Debo asado una, en vivo. Un asado en vivo con cámara. Podemos hacerlo desde acá, total. ¿Qué problema tenemos? Enfocamos la cámara para abajo, la parrilla. Bueno, gente, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Lucas. Saludos, Andrea. Muchas Hasta gracias. Luego. Nos Chau. vemos. Chao.